Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo configurar espacio de trabajo en Illustrator. ¿Listo? Entonces en este momento lo estoy ejecutando para que vean todo el proceso desde cero. Por regla general yo siempre le doy clic aquí en crear nuevo. Cojo la opción web. Le doy clic en crear pero esta no es la configuración que les quiero mostrar. Eh, como pueden ver tengo todas las herramientas esenciales aquí para evitar cualquier contenido y en caso de que no haya alguna pues se agrega la vez de aquí de la opción ventana. Entonces cómo tengo yo configurado eh, el, el espacio de trabajo. Lo único que hacemos es darle clic aquí en ventana, nos vamos a espacio de trabajo y yo lo tengo tengo la opción seleccionada que aspectos esenciales clásicos esta opción me gusta y luego agrego aquí en ventana control para que así me agregue todos los controles y, y a la vez eh, se ajuste a todo lo que yo estoy pues realizando en el momento la verdad esta es la mejor configuración que he visto he probado las otras con las otras opciones que vemos aquí pero carecen de herramientas, entonces esta meme se ajusta más a las necesidades que nosotros como creadores de contenido realizamos. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.